En la clase de hoy vamos a explicar, a través de un modelo virtual, cómo sería una práctica de mantenimiento preventivo para un motor así motor fácil. así como también hablar sobre los procedimientos que se recomiendan realizar a fin de garantizar la calidad del trabajo efectuado. Comencemos. En toda práctica de mantenimiento, sin importar el tipo que sea, es muy importante conocer la información técnica y mecánica del motor, ya que si no se conoce, sería algo así como que un doctor le hiciera una cirugía a una persona sin saber su edad, tipo de sangre o si es alérgico a algún medicamento. Bueno, en nuestro caso no será tan extremo, pero sí muy importante. Para obtener esta información en algunos casos, durante la compra y la adquisición del motor, la compañía fabricante proporciona algún manual o posee algún sitio web al cual podemos acudir. Pero la mayoría de las situaciones no se tienen estos recursos a la mano. Afortunadamente, las normas de fabricación de los motores exigen que esto lleve al menos una placa o etiqueta con la información mínima sobre las características técnicas y mecánicas del motor. Como se podrán imaginar, comenzaremos con la lectura de la placa, la cual está ubicada en este motor en la parte superior de la carcasa, pero su ubicación puede variar según el fabricante o diseño del motor. Claro, la placa también nos muestra la potencia en kilovatios, la frecuencia en hercios la corriente de placa o IP la protección del motor el rendimiento el peso y otros detalles más es bueno recordarle que pueden acudir a la teoría que complementa este tutorial en la sección de lectura de placa para más información sobre las nomenclaturas y valores que aparecen en la placa una vez conocidas las características técnicas y mecánicas del motor ya tenemos una idea más clara de con qué equipo estamos trabajando. Ahora bien, como le había mencionado desde un principio, esta práctica se trata del mantenimiento preventivo de un motor así que y no es fácil. Eso significa que el motor no ha dejado de funcionar ni está dañado. Pero se hará una revisión en todas las áreas más comunes donde se presenta la falla, que son los robamientos y el estator. Comencemos con la revisión del estator. Primero procedemos a retirar la tapa de los bornes, lo cual deja a la vista la regleta de bornes. En este punto podemos comprobar si las conexiones de los terminales corresponden a alguna de las indicadas en la placa que si bien recuerda, puede ser delta simple o doble. Una vez observada la regleta y comprobada que los terminales están conectados con alguna de las dos configuraciones posibles, que en este caso es delta simple, es recomendable diagramarlo para referencia que tuvimos. Muy bien, ante todo es bueno mencionar que este no es un motor ordinario, ya que tiene seis polos y 12 terminales, pero los terminales 10, 11 y 12 están conectados internamente a los terminales 2, 3 y 1 respectivamente. Como podrán notar, hay tres conexiones internas que unen el terminal 12 con el 1, el 3 con el 11 y el 2 con el 10. Debido a esta, la revisión de la bobina 12-9 se puede hacer a través de los terminales 1 y 9, y como ya se imaginarán, la verificación de la bobina 11 y 8, al igual que la 17, se puede hacer con los terminales 3 y 8 y 2 y 7 respectivamente. También es posible que estén presentes los 12 terminales en la regleta. Todo depende de la forma en la que se realice el embobinado. A continuación se procede a retirar los puentes que unen los terminales. Esto se hace con el objetivo de verificar la conductividad de la bobina y el aislamiento del estator. Para esta tarea utilizaremos el Mega de marca Fluke. Primero revisaremos el aislamiento de cada campo. Afortunadamente en este caso cada terminal está debidamente identificado, lo que facilita mucho la tarea. Pero de no ser así, lo debemos hacer y más aún si desea desconectar los terminales de la regleta. Ahora, vamos a conectar los cables de media a los terminales en la siguiente combinación y luego tomamos la lectura. Terminal 1 y 4, esperamos la lectura. Esta puede variar al principio, pero aguardamos a que se estabilice la medición y leemos. Listo, un ohmio. Esto quiere decir que el campo esté molestado y que la única resistencia que existe se debe a la longitud de la espiral de la bobina. Ahora con los terminales 1 y 9, esperamos la lectura. Un ohmio. Seguimos con los terminales 2 y 5. Un ohmio. Los terminales 2 y 7. Un ohmio. Los terminales 3 y 6. Un ohmio. Y finalmente los terminales 3 y 8. Un ohmio. Ahora procedemos con la verificación de ámbito de cada campo con respecto a tierra. Para ello se conecta uno de los cables del medio a la carcasa y el otro lo conectamos a uno de los nueve terminales. Tomamos la lectura de conductividad y determinamos si es la correcta o no. Eso lo repetimos para cada uno de los terminales restantes. Para esta prueba no hay un orden en particular, pero sí es bueno revisar todos los terminales. Conectemos el terminal número 8. Al igual que antes, debemos esperar que se estabilice la lectura. En este caso la lectura es de 2000 ohmios pero puede ser más dependiendo de la característica del motor. Este valor indica que este terminal está aislado de la carcasa, lo que es igual no tiene puesta a tierra, que es lo ideal. Dado que no este ser así, quiere decir que hay una falla en el bobinado de esta Eso sí, el valor debe ser constante en todas las lecturas. Ahora con el terminal 9. También se estabiliza en 2000 ohmios. Continuamos con el terminal número 7. 2000 ohmios el terminal 6 también marca 2000 ohmios al igual que los terminales 5, 4, 3, 2 y 1 al finalizar con la revisión eléctrica debemos descargar el motor ya que este se carga eléctricamente durante la revisión y es posible que al manipularlo nuevamente recibamos una descarga para descargar el motor primero desconectamos el megar hecho esto Ahora tocamos la carcasa con los terminales, esto procurando no tocar con las manos alguna parte metálica. Cabe mencionar que cuando se está practicando estas pruebas, es bueno contar con la presencia de un técnico experimentado, ya que en algunos casos las lecturas pueden presentar valores ambiguos que los expertos pueden aclarar. Esta prueba tiene como objetivo identificar posibles daños que pueden ser causados por ataque de agentes contaminantes o vacíos o bien por oscilaciones de la tensión de alimentación. Y se pueden presentar casos como Cortocircuito con las chapas en la salida de la ranura Cortocircuito con las chapas dentro de la ranura El quemado total del aislamiento en toda la fase del bobinado causado por sobrecargas del motor al ser exigido a un trabajo mayor para el cual fue diseñado o cuando el motor es alimentado con tensiones mayores o menores a la de su característica. Otra razón del quemado total del aislamiento de todas las fases se debe a la falla del rotor bloqueado. Puede ocurrir por fallas mecánicas, daños en arrobamiento, correa demasiado ajustada, etc. o bien por excesivos arranques de marcha y contramarcha en breves periodos. Otro daño que puede presentar el estator es el causado por el desequilibrio de las cargas conectadas a la red de alimentación en la que está conectado el motor, causada por variaciones de corriente que pueden ser entre 6 y 10%. También pueden ser causada por malos contactos en la hornera. comenzaré por la sección posterior donde tenemos la tapa del ventilador para desmontarla vamos a remover los tornillos que la sujetan ahora tenemos a la vista el ventilador y para retirarlo se afloja un tornillo que posee como seguro continuamos removiendo la tapa del contraeje pero antes de montar los tornillos, es recomendable hacer una marca en la parte superior de la tapa para usarlo como guía en el resamblado. De igual forma lo haremos con la tapa del eje o lado acople. Se puede usar un centro punto. El objetivo es que nos permita saber la posición correcta de las tapas. Continuemos. Una vez removidos los tornillos... Retiramos las tapas, hecho esto podemos tener una buena vista del estator y del inducido con los rodamientos, al igual que todas las demás partes que constituyen el motor. que dependiendo de las especificaciones del motor, esto puede tener otras partes, por ejemplo, un sistema de frenos o uno de baño. Ahora vamos a ilustrar cómo es el procedimiento para reemplazar los rodamientos. Dependiendo de dónde estemos haciendo el mantenimiento, podemos contar con ciertas herramientas o no. Suponiendo que estamos en el taller de una empresa y hay un prensa cadena podemos montar y fijar el inducido allí claro a este lo tenemos que proteger para que no sufra daño lo montamos en la prensa y lo fijamos bien una vez hecho esto lo siguiente que vamos a hacer es usar el extractor de rodamiento el funcionamiento es sencillo primero posicionamos los sujetadores al rodamiento y giramos el tornillo este hace presión en el centro del inducido la cual a su vez se usa para traer el rodamiento ese mismo procedimiento se aplica al otro extremo una vez he traído los dos rodamientos montamos los nuevos pero antes de hacerlo bajamos el inducido de la prensa está el método de montaje caliente el cual consiste en calentar el rodamiento con una corriente de inducción causando que se dilate aumentando así el diámetro de su índice inferior. Y mientras aún está caliente, se puede colocar en el eje del incursivo de forma fácil y segura. Montaje cocafémico. Para esto se cuenta con un kit de herramientas de varios tamaños, que varía según el rodamiento pero al final el uso es el mismo. Ya que con el castillo se acopla el rodamiento al eje. Muy bien, veamos qué tendríamos que tener en cuenta si empleamos alguna de las técnicas ya mencionadas. En el montaje en caliente lo importante es escoger la temperatura correcta y colocar el rodamiento. Lo más rápido posible a fin de evitar que se enfríe. Para ello usaremos guantes resistentes al calor. Con el martillo y el castillo, lo importante es escoger el tamaño correcto del castillo, así como sujetarlo de forma apropiada para el montaje. los rodamientos pero como les había mencionado antes todo depende con de los equipos que se encuentran en el área de trabajo finalmente una vez montados los rodamientos procedemos a ensamblar el motor Ahora realizamos una prueba de funcionamiento para verificar que se cumplió con el objetivo. En esta fase podemos observar varios aspectos, el ruido, la velocidad y la temperatura que genera el motor. Y una vez verificado que todo está en orden, terminamos la prueba. Es bueno destacar que según sea el ambiente en el que el motor está operando, será necesario aplicar ciertos tipos de mantenimiento más que otros. Pero en la mayoría de los casos, las normas de las empresas son los que faltan el tipo de mantenimiento que se le aplica. Aún así, sin importar el tipo de mantenimiento que hagamos, es de gran importancia hacer un buen trabajo, porque de ello puede depender la seguridad de muchas personas. Estudiantes, hemos llegado al final de la clase, será hasta la próxima. Muchas gracias.